¿Por me dedico a los caballos? Porque toca generar conciencia. Me dediqué al don de la comunicación. Nací con él y es una forma de ayudarlos para que sean más entendidos, más comprendidos. Y lo más importante, empecemos a generar respeto con ellos y para con ellos. Yo no les hablo. A mí ellos no me gustan. Y me dicen orejón. Y me dicen cosas feas. Sin que yo no los determino. Es un don. Nací así, nací con el don de la comunicación telepática con los animales, funciona con todos los animales. Me parece muy raro encontrar caballos todavía como lenguizopita que te hablan de, de, de chiquitos, hay otros que te hablan súper acelerados, hay otros que van lentos, hay otros que les cuesta trabajo tener como el hilo conductor en la conversación, pero, pero ellos son los que van poniendo el patrón de la conversación, ellos son los que me van guiando.